Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto. Verbos terminados en ir. Video número 31. Digerir. To digest. Yo digería. Tú digerías. Él, ella, usted digería. Nosotros, nosotras digeríamos. Vosotros, vosotras digeríais. Ellos, ellas, ustedes digerían. Yo digería mis alimentos rápidamente cuando era muy joven. Ahora no puedo hacerlo. Divertir. To have fun. Yo divertía. Tú divertías, él, ella, usted divertía, nosotros, nosotras divertíamos, vosotros, vosotras divertíais, ellos, ellas, ustedes divertían. Mi hermano siempre divertía a los niños con su traje de payaso. Divertirse. To have fun. Yo me divertía. Tú te divertías. Él, ella, usted se divertía. Nosotros, nosotras nos divertíamos. Vosotros, vosotras os divertíais. Ellos, ellas, ustedes se divertían. Nosotros nos divertíamos mucho en el parque de diversiones. Herir. To Heart. Yo hería. Tú herías, él, ella, usted hería, nosotros, nosotras heríamos, vosotros, vosotras heríais, ellos, ellas, ustedes herían. Fanny siempre hería a sus amigas con sus comentarios tan fuertes. Hervir, to boil. Yo hervía... Tú hervías, él, ella, usted hervía, nosotros, nosotras hervíamos, vosotros, vosotras hervíais, ellos, ellas, ustedes hervían. Mi abuela hervía el agua para preparar el café cada mañana. Preferir, to prefer, yo prefería. Tú preferías, él, ella, usted prefería, nosotros, nosotras preferíamos, vosotros, vosotras preferíais, ellos, ellas, ustedes preferían. Los niños casi siempre preferían ir a la piscina en vez de ir al centro comercial. Referir To refer to. Yo refería. Tú referías. Él, ella, usted refería. Nosotros, nosotras referíamos. Vosotros, vosotras referíais. Ellos, ellas, ustedes referían. La doctora casi siempre refería a sus pacientes a un especialista. referirse, to refer to, yo me refería, tú te referías, él, ella, usted se refería, nosotros, nosotras nos referíamos, vosotros, vosotras os referíais, ellos, ellas, ustedes se referían. El jefe se refería a los objetivos de ventas y ganancias para este mes. Sentir, to feel. Yo sentía, tú sentías, él, ella, usted sentía, nosotros, nosotras sentíamos, vosotros, vosotras sentíais, ellos, ellas, ustedes sentían. Mi hija sentía mucho la ausencia de su papá cada vez que él se iba de viaje. Sugerir, to suggest, yo sugería, tú sugerías, él, ella, usted sugería, nosotros, nosotras sugeríamos, vosotros, vosotras sugeríais, ellos, ellas, ustedes sugerían. Yo siempre sugería que era mucho más cómodo y rápido viajar en avión. Círculo de verbos número 31 imperfecto de los verbos terminados en ir. En este círculo tenemos solamente ocho verbos y estudiamos los verbos digerir, divertirse, herir, hervir, preferir, referirse, sentir y sugerir. Esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbos número 31 y tenemos solamente 8 verbos. Hay cuatro espacios en blanco para que los puedas completar con un nuevo verbos que te puedas encontrar. También tenemos las raíces de estos verbos para conjugarlos con, con cada uno de los pronombres personales en el tiempo imperfecto.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 Yo espero verte en nuestro próximo video o en nuestra próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66.gmail.com. Muy bien amigos, este es el final de nuestra clase dedicada al tiempo imperfecto. Verbos terminados en ir, video número 31. Espero que te haya gustado.